Las noticias que vamos viendo eh, todos los días y, y algo que está afectando también, eh, no a la totalidad, sin embargo, existe afectación, estamos hablando de le, la atención en de salud. Desde el día lunes se tiene un paro indefinido del sector médico y entre 30 y, y el por 40% que, que está acatando esta medida hace que se genere esta situación. Vamos a tocar este tema en instantes, nada más. Vamos de inmediato actualizando la información. 22 horas con 14 minutos. Tenemos contacto desde eh, Roboré. Eh, a propósito del Gabinete Ampliado, Alejandro Padilla, nuevamente contigo. Adelante. Continúa la reunión. Gabriela, ¿cuál es el informe que se tiene en este momento que se ha dado? Porque el fuego ya estaría comprometiendo parte de Brasil y Paraguay. Vamos a consultar al ministro de Defensa. Señor ministro, ¿cuál es el informe que se tiene, por favor? Buenas noches. Bueno, estamos haciendo una evaluación de la jornada. Nuestras cuadrillas están reportando el avance del fuego y los focos que hemos logrado apagar. Tenemos las fotos satelitales y el informe de los sobrevuelos que hemos hecho en el transcurso del día. Eh, hay eh, varios focos que se han logrado apagar en San José, en, aquí por Roboré, incluso en San Ignacio. Eh, pero nos preocupan tres eh, lugares que, donde realmente el fuego está descontrolado y es en Puerto Bush es en eh, Charagua... ...y eh, en el camino entre San Matías y San Ignacio, eh, San Rafael... ...donde no solamente el fuego es intenso, sino que eh, es una superficie bastante grande... Eh, ...nuestros helicópteros tienen dificultades para llegar allá... Eh, ...no hay eh, lugares donde puedan recargar agua... ...y además eh, son lugares donde es muy difícil la accesibilidad por tierra... Entonces, eh, aquí es donde va a ser necesario ya el supertánker, eh, que esperemos si todo sale bien, llega el día viernes y va a poder eh, atacar esos eh, focos. Gabriel Alcóndez de La Paz, lo saluda al ministro, por favor. Ministro, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Eh, la consulta es la siguiente, nos dice tres regiones en las que no se está pudiendo eh, realizar el control de, esta, de, de los incendios. Eh, las medidas que se están asumiendo, la llegada de este supertanque para el día eh, de el, el día viernes, tenemos entendido, va a ser una de las medidas. Se ha lanzado una lista además, por ejemplo, apoyar con cisternas y otros helicópteros. Eh, ¿Cómo se va a controlar y monitorear, eh, ministro, y también estas tres regiones que, que usted decía le preocupa mucho? Sí, hemos reforzado. Hoy día ya tenemos cinco helicópteros aquí haciendo operaciones diarias. Eh, mañana se van a incorporar por lo menos cinco avionetas más. Eh, y están llegando alrededor de eh, 700 efectivos entre policías y militares. Eh, y esto nos va a ayudar a, a apagar los focos dispersos y pequeños que todavía hay alrededor de San José, alrededor de de San Ignacio y alrededor de Roboré eh, pero eh, la dificultad está en estos tres eh, puntos que te decía, donde lamentablemente el viento nos está jugando una mala pasada por, por eh, la, el, el, el cambio de, de, de rumbo que, que ha tenido en, los últimos, en las últimas horas y su velocidad eh, pero bueno, eh, creemos que con el avión que va a llegar el día viernes podemos aplacar eso ¿Hay poblaciones que se estén viendo afectadas? Eh, Ministro, ¿se tiene alguna evaluación sobre este tema? No, gracias a Dios no hay ninguna comunidad que esté eh, con un peligro inminente, eh, que necesite ser evacuada, eh, por lo tanto no hay eh, peligro del de, de incendio en ninguna comunidad. Eh, estos lugares generalmente están en, en lugares deshabitados, eh, pero aún así estamos haciendo un monitoreo constante para eh, evitar que cualquier cambio de rumbo del viento o de, de la velocidad de los vientos nos, nos vaya a atacar a alguna comunidad. Así que eh, tenemos desplazadas eh, miles de personas en este momento en varios municipios eh, monitoreando esto. Están suspendidas las clases, existe pero afectación también eh, con algunas eh, comunidades, eh, con la población, porque para ello también se está trasladando, tenemos entendido personal de salud, la atención inmediata, la ayuda humanitaria, ministro. Sí, sí, por el momento está cubierta la atención de salud en, el, en todos estos municipios, no ha sido suspendida. Eh, bueno, sí, hay algunos médicos que están queriendo ir al paro, ¿no? pero espero que reconsideren. ¿no? Eh, el, las, en varias unidades educativas se han suspendido las clases hasta que no tengamos eh, un, mejor, eh, un mejor aire para respirar. Y eh, por lo demás, eh, todas las vías eh, están accesibles, no ha habido corte de rutas en ningún lugar. Eh, las líneas vitales están intactas, eh, tienen agua, electricidad, eh, como las tenían antes. Por lo tanto, gran parte de la población está pudiendo subsistir con sus propios medios, como lo hacía antes del incendio. Este es uno de los incendios eh, eh, con una gran afectación, eh, Ministro. ¿Existe preocupación por ello? Por lo menos en la chiquitanía, más de medio millón de hectáreas. Sí, es, es una gran cantidad de territorio que se ha quemado, pero... Eh, no, no es uno de los picos más altos de nuestra historia, estamos muy lejos de lo que fue las 3 millones de hectáreas que se quemaron en el año 2010, ¿no? eh, pero igual estamos aquí con todos nuestro, eh, nuestros recursos para sofocar y evitar de que esto llegue a mayores, por lo menos esa es la instrucción que tenemos el presidente Evo Morales. Una consulta más, ministro, si me permite. ¿Continúa en este momento el, el Gabinete Ambiental? Eh, ¿Las acciones eh, que se van a tomar eh, los, las siguientes horas? Sí, básicamente es una reorganización de los recursos y las fuerzas que estamos desplegando. Eh, están entrando, como te decía, eh, varios ministerios, como médicos, veterinarios, eh, incluso están entrando... CENASAG, eh, eh, eh, técnicos en aguas, eh, ingenieros eh, hídricos, etcétera, Y estamos reforzando con militares y policías. Por lo tanto, ahora estamos organizando ya cómo se van a desplegar en todos los siete municipios que estamos cubriendo en este momento. Ministro, muchísimas gracias eh, por este contacto. Eh, es importante mantener eh, informada a la población. ¿Y por qué le decía? Porque tenemos este, este problema acá, eh, en la Amazonía, en la Chiquitanía y, y también otros países ¿no? que están eh, con el tema de, de, de los incendios, Brasil, Paraguay. Y eso ha generado preocupación. Por ello le decía la información importante y las acciones que se estén tomando. Quiero agradecerle por este contacto, ministro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, pues, Gabriela, y eh, un abrazo. Muy bien, gracias al... Nuestro periodista también Alejandro Padilla desde Roboré está con la cobertura todos los días eh, haciendo el seguimiento, qué es lo que está ocurriendo en Roboré, en estos siete municipios que se han visto hasta el momento afectados, eh, tres regiones eh, que requieren este control y nos decía eh, todavía existe este, este riesgo. Va a llegar este, este avión eh, que tiene una capacidad de 150 mil litros para poder aplacar el incendio precisamente en estas zonas. Se, se ha instalado una base de operaciones también. En, en Roboré y las acciones que se vayan tomando eh, vamos a retomar es, este tema Alejandro, convocatoria suya en cualquier momento así es porque estamos a la espera de la conferencia de prensa de evaluación de esta jornada que va a brindar el ministro Juan Ramón Quintana en minutos nada más Gabriela bueno, estamos atentos entonces ya cuando finalice, imaginamos este gabinete eh, ambiental y la conferencia del ministro de la Presidencia, que es la que está encabezando también el gabinete. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta más adelante. el con próximo contacto, Gabriela. Perfecto. 22 horas con 22 minutos tenemos entrevista a continuación.